Y bien amigos, hoy vamos a crear un nuevo APN para la compañía de EntiNT. Este, vamos a ya se sabe la ruta de cómo llegar aquí hasta este punto de nombre de punto de acceso. Así es que vámonos rápidamente en añadir, eh, le ponemos el nombre le vamos a poner Enti. Así tal, tal cual. Le ponemos este nombre. En APN le vamos a poner Modem. .attmex.mx de esta manera la vamos a poner así eh, le damos en aceptar nos vamos a venir aquí a la parte de abajo aquí en esta parte donde dice MNC MNC para la compañía de NT&T es el 0.90 aquí es el 0.90 en caso de que no les llegue a agarrar, ya que cuando le dan en salvar, no les llegue a aparecer el APN que crearon. Entonces se regresan y le ponen 0.50, así como está. Pero este, para Entianti es 0.90. Y como les repito, en caso de que no agarre el 0.90, le ponen 0.50 en aceptar. En este caso, se los comento porque en mi teléfono no agarra el 0.90. Entonces yo le pongo 0.90, perdón, 0.50. Y eso es todo lo que le vamos a modificar una vez que modifiquemos le damos aquí los tres puntitos y le daremos en guardar y aquí tendremos ya este, lo que es este el APN creado, aquí arriba lo pueden ver, ya nada más lo seleccionamos y listo, estará este, listo para usarse, como pueden ver desconecto el wifi y conectamos los datos. Y me parece ya lo que es el 4G. Así es que espero que les sirva mucho este, este APN de anti amigos. Y nos vemos en la próxima.